Hola, soy Yolanda Saneveiga, técnica de investigación do INCIPI. Trabajo en divulgación científica, es decir, tratar de achegar a ciencia a gente. Veamos ahora lo que piensan de ciencia las nenas do colegio Apóstolo Santiago. Experimentan y. Experimenta. Con más. Sí. No Con la Aún es solo esta noche hay un programa de marinos. Hay experimentos que a veces salen mal. Pueden explotar los experimentos que salen reales. Sí, como sí. ¿No hay más que podemos hacer muchas cosas. Experimentos. Hacer También de podemos life? crear algunas cosas. Descubrir algo. Inventar, descubrir, más o menos lo que dijimos. Me imagino con gafas, con gorro, con... E, e también con. Yo hago ciencia. Con... Yo la tapaba con mascarilla. Con gafas. Microscopio. Me imagino una persona con gafas. Protectora el esposo y yo se combata. Yo ¿Hm? también. Yo. Yo. Todas. Yo pienso que. O sea, que dice que tienes que ser alguien muy inteligente para poder hacer tiempo ¿sí? con sí. bata blanca. Sí. <risa> bueno. y saber de muchas cosas. ¿Alguien que utiliza esta bata ¿Eh? es una científica? No no, no. no, ¿por qué? Porque esto es eh, una bata de médico. A ver, ¿qué me decís? ¿Una persona que usa eso puede ser un científico? No, no, porque es para los constructores que construyen las casas. Okay. Esto para... Ay, para cuando eres arqueóloga. Ha gente que fue arqueología sociedad. Sí. Sí. Sí. sí, sí, sí. Descubre ¿Por? cosas nuevas ah. y, Sobre y está por... Está por... descubre cosas nuevas. ¿Cómo lo sé? Está por... Cosas antiguas. Cosas Abre como nuevas puertas a pasado. Imos a Goro Incipit a conocer la opinión de nosas investigadoras. Mi madre siempre me dice que no tenía yo una idea muy clara de qué quería ser de mayor, que me gustaba mucho pintar, dibujar y el baile, y, pero bueno, durante la adolescencia ya eh, tuve una pasión innata por, el, por la arqueología y la historia. Pues Siempre quería ser astronauta, era mi, mi mayor ilusión, astronauta o arqueóloga o algo de viajar y de descubrir cosas. Quería ser de todo. Arqueóloga no se me ocurrió hasta bastante al final, porque no sabía que era una opción tampoco, pero, pero al final lo elegí porque era algo que me permitía hacer de todo, desde estudios hipercientíficos, químicos, hasta contar historias sobre gente, entender cómo funcionan las sociedades. Siempre fue una rapaz muy inquieta, con diversos gustos, y pasé por la fase de quiero ser médico, quiero ser arqueóloga especialista en Egipto, eh, espeleóloga... Eh, Escritora, creo que tuve una época que también quise ser escritora hasta que al final una fuerte conciencia ambiental me convertí en, en bióloga. Desde siempre he tenido mucho interés en, en, en, en el patrimonio cultural porque pues, cuando era niña con mis padres íbamos a hacer excursiones en lugares de Italia, porque soy italiana, pues, cerca de Roma, en Roma o en Nápoles, en Pompeya, y lugares donde había mucha arqueología, mucho arte, mucha cultura y siempre me gustó, me interesó. A pesar de lo que la gente piensa que es ciencia, que son personas, SOAS trabajando en un laboratorio, en realidad es ciencia cada vez es más. Eh, colaboración entre muchas eh, personas que trabajamos juntas y e apoyámonos en las respectivas investigaciones. Creo que la ciencia más que nada es la posibilidad de hacer preguntas, de desnaturalizar o pensar si eso fue así desde siempre y cómo podemos cambiar. Pues la ciencia es sobre todo ilusión y capacidad de, de emocionarte y, y de descubrir. La ciencia no es solamente estar en el laboratorio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 Lo que más me gusta es la capacidad de, de aprender constantemente, eh, que tenemos una profesión que nos permite seguir creciendo en el conocimiento eh, y en la investigación y eso eh, digamos que genera una dinámica eh, muy estimulante ¿no? a la hora de poder seguir tanto creciendo intelectualmente pero también como persona y poder colaborar con otras disciplinas y con otras áreas que nos permita hacer preguntas más complejas que nos ayuden a entender el pasado para un mejor futuro. Creo que la arqueología nos posibilita ver formas de ser y existir muy distintas y cómo hemos cambiado a lo largo del tiempo. Creo que es una de las cosas que más me gusta. La parte de detectivesca, de encontrar un objeto, un sitio e intentar entender qué es lo que era, qué es lo que suponía, qué es lo que respetaba. Y esa parte pues la verdad es muy divertida también. Me gusta mucho el deporte, me dediqué de forma profesional casi a la danza. Eh, gran parte de mi vida y no veía compatible eh, mi, mi necesidad de, de, de estudiar con lo, que, con lo que hacía cotidianamente. Y logré conjugar, combinar y poner en diálogo lo que a mí me, más me apasiona, que es eh, hacer cosas al aire libre y, y experimentar con mi cuerpo, pero a su vez que eso alimenta y sirve para, para, para, el, para construir conocimiento. Entonces, Pude combinar ambas, ambas pasiones y bueno, hoy puedo dedicarme a la arqueología de alta montaña, una arqueología que es de muy difícil acceso, gracias también a que toda mi vida hice deporte y danza. Diría que esta es una profesión muy bonita, que exploren a su... Eh, curiosidad de hasta intentar resolver todas las dudas que nunca van a conseguir, pero o proceso es bonito y aprende por el camino, en la que no se llegue a descubrir la verdad de absoluta y, y que adelante lo que, que les gusta. Creo que cada una tiene que buscar su pasión y que aunque pues, el entorno que tienen no les anime a ello, creo que cada una tiene que luchar por lo que le gusta. Si de verdad o que les gusta, eh, quieren dedicarse a esto, eh, que no duviden, que, que vayan por ello porque necesitamos más nenas que quieran dedicarse a ciencia para que las nenas como son en la Sajora eh... Eh, como serán las en nuestro futuro tengan eh, referentes no es que fijarse para empezar a su carrera científica. Las animaría sobre todo a que sigan hacia adelante, que no pierdan esa ilusión, que no se dejen desmotivar, que, que van a ser si quieren serlo unas científicas extraordinarias y sobre todo que confíen en ellas mismas porque tienen pues todo el potencial para ser lo que ellas quieran ser.